Vamos con la última hora de Leo Messi y de Kylian Mbappé. Empezamos por la pulga. Ya estando muy cerca al inicio del Mundial de Qatar en este próximo mes. Los albicelestes tienen grandes dolores de cabeza, ya que algunos de sus convocados para participar en la selección han sufrido lesiones en diferentes grados. Entre ellos, Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala y Joaquín Correa. Aunque todo indica que podrán llegar al Mundial sin complicaciones, a excepción de la joya, quien sufrió un importante desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda, lo que pone en duda su participación en la Copa del Mundo. Con este panorama el periodista de TS Sports, el gringo singolani dio su opinión sobre esas lesiones que han sufrido los de la selección argentina y más en concreto sobre la pulga. Messi ya tiene que venir a Argentina, no tiene que jugar más. Si se va a ir a Barcelona, que se pelee con el jeque y a tono de broma comentó sobre qué haría él si estuviera en la posición de Rosarino. Si yo fuese Messi y fuese mi último mundial con 35 años, me acuesto a dormir y me levanto el 22 de noviembre a la mañana. La selección la debutará con el Mundial este próximo 22 de noviembre en el estadio Lusail contra Arabia Saudita. Luego se enfrentará a México en ese mismo estadio el 26 para concluir la ronda del Grupo C en un partido ante Polonia el 30 de noviembre en el estadio 974. Por tanto, la lesión de Messi queda mucho que hablar, pero está mejorando mucho. De dicha dolencia, el crack de Rosario, vamos ahora a hablar de Mbappé con dos noticias. La primera el duro palo que ha recibido de una leyenda de la Premier League. Justo antes del partido contra el Benfica saltó la bomba. Kylian Mbappé decepcionado con el Paris Saint Germain pretende abandonar el Parque de los Príncipes de inmediato. Carragher, exfutbolista red y comentarista de CBS Sports, se preguntaba antes del reencuentro de la Champions por qué fue justo en ese momento cuando explotó la bomba. Por qué sale esto ahora. Tiene un partido contra el Benfica, apuntó la leyenda del Liverpool. Para Carrager, Mbappé todavía tiene que madurar. Creo que a todos nos encanta como jugador. Es increíble pero tiene demasiado ego Opinó Mbappé tiene mucho poder para un jugador de su edad Es de lo mejor del mundo prosiguió Por tanto esta es la opinión de Jamie Carragher Cree que tiene demasiado ego El delantero francés Vamos a seguir hablando de Kylian Mbappé Y vamos a hablar de cómo podría romper unilateralmente El contrato que le vincula a día de hoy Con el Paris Saint Germain En las últimas horas la revista Media Park denunció que la directiva del Paris Saint Germain subcontrató a una agencia digital Big Brother para difamar a Kylian Mbappé en 2019 cuando amagó con dejar el equipo, entre otras cosas. A raíz de toda esta situación, en Francia afirmaron que el delantero y su entorno se sienten traicionados por el club parisino. En ese sentido, si estas acusaciones se comprueban, el exfutbolista del Mónaco podría tomar una decisión fulminante. Según lo que informó RMS Sport, Mbappé estaría en condiciones de solicitar la ruptura inmediata de su contrato en caso de que las autoridades judiciales comprueben que el Paris Saint-Germain efectivamente contrató agencias para difamar a su jugador